No pusimos a buscar todas las ocurrencias de YouTube, Instagram, Facebook. Si tú tienes algo loco, mándalo. Entonces, mira lo que hay coño, hay coño, dónde está. No te dije. ¡Está equivocado. Ay coño, ay coño, ay coño, lo maté, lo maté, bebé. Estoy vivo, estoy vivo. Mira lo que le pasó a él. Yo soy figura. Yo soy figura de las redes. Yo no soy artista nada más Yo soy figura de las redes. Oye, te eso, Oye, oye. ¿Qué pasa? Llévate de mí, pero llévate de mí hoy. ¿En qué se mató? qué se mató ese mismo? Vámonos ahí. ahí. mi gente, entonces yo soy Vergal. <risa> yo soy el 98 en Instagram ¡No oh, No de la boca del Vaya, búscalo para que se introduzca esto por el. Ay, entonces. Exacto, no puede estar. Pero mira lo que le pasó a este. Chequeame. No, no. Not today. No. Y volvimos de nuevo a la misma vaina. checate, checate, No se vayan. En verdad. A ver, ¿qué falta? Los árabes, los árabes están en huelga. <risa> mira esto Bree, <risa> activa la campanita. Nos vemos en la próxima entrega, ¿verdad? Oye, tú eres alto. Tú eres alto. <risa> O tú estás al... coño, tú estás a...